¡Buenas! ¡Bienvenidos sean! Este es el espacio del comedor de mi casa. Yo tengo, efectivamente, un estudio de trabajo, pero hago mis cosas de diseño espacios bien separados y bien definidos. Acá yo tengo todas las cosas que yo pueda necesitar, porque nunca se sabe lo que uno pueda necesitar. Muchos años de juntar cosas, miles de cosas diversas, distintas. Estas que son las típicas cerámicas, esas que uno encuentra en la playa, que están todas raspaditas y puliditas. No, hay cosas que no las uso, que pasa el tiempo y no las uso nunca. Pero están ahí. Yo sé que a lo mejor en algún minuto va, va a ser el elemento ideal que va a hacer que una idea cierre. Me han regalado miles de aros rotos. Pues saben que yo junto, junto y junto. Por ejemplo, aquí tengo maderitas y tablitas. Todo, pero más o menos pequeñito. Acá tengo mis acrílicos. Entonces acá es un montón de cosas que son futuras bases de tabla, como el cajón ese. Ese cajón va a ser una nimita y va a ser primo hermano del guardián. Entonces uno va a ser como de, de, la, de la vida y el otro de la muerte. Entonces lo que yo tengo que hacer es agarrar esta caja y tengo una idea de qué quiero que pase con esta caja. ¿Cachai? Necesito una cabeza aquí, parecida la cabeza del guardián y que de esa cabeza van a salir unas ramas, como unos pelos, unas ramas y las hago salir de la cabeza, que atraviesen todas estos cosas y que eventualmente salgan de la caja así. Se van a transformar en... no sé, pues ya veré. Pero es un poco así. Voy, voy poniendo, voy sacando. Y para ver cómo lo hago, ¿sabes? Hay una cosa que es muy fundamental que es la tabla en que me apoyo. Por ejemplo, tengo esta tabla que es de una colmena. ¿Viste? Esta, que, y esta tabla es espectacular. Los colores que tiene, es preciosa. Pero claro, tiene que surgir algo que se sienta cómodo en esta tabla. Y ahí se organiza, se ordena y pum pum y las voy, pon y las voy poniendo. De lo que yo tengo y siento internamente, eso yo lo dirijo y lo transformo en esto. Y son esta cuestión así, media, media voodoo, media no sé qué, cada una tiene una historia de atrás. No es un espacio para hacer algo lindo. Esa inquietud, ese, ese miedo, esa angustia o esa alegría, lo que sea tú te pones a hacer ahí y como que sin saber cómo, tú lo vas transformando en algo que claramente fluye para allá y tú lo puedes poner afuera y ya no lo tienes cargado en ti y no siempre es entretenido o es fácil o que no, hay, hay, hay tablas que son dolorosísimas de sacarlas hasta que lo transformas en el mismo dolor pero es una cuestión que tú puedes mirar y te puedes relacionar de una buena manera con eso. Mira, yo tengo un poco la sensación de que por lo mismo de que vienen de estos lugares yunguianos, freudianos, ¿eh? yo creo que de alguna manera son muy universales, fíjate. Porque todo el mundo las ve y reconocen algo en las tablas. Cuando vino mi prima y vio la de allá, eh, la miraba, y la miraba, y la miraba. Le, le empezaron a correr las lágrimas. ¿Qué te pasa? No, esto se parece demasiado a algo que es mío. Es decir, se emocionó directamente. Y yo creo que pasa con muchas son unos libros viejos del de, de arcipreste de Ita, porque yo no podía, no podía usar libros con las hojas blancas, nuevos, jamás. Y cuando vino mi prima a preguntarme, yo le dije, ese es el guardián. Entonces estaba con su hijo, con el Hans, y el Hans me dijo, ¿y qué guarda? Yo le dije, secretos familiares. Y la élita me dijo, ¡Uh! <risa> Digo, ¡Uh! <risa> la primera cara no sé cómo pasó, la necesité. Mire, era un botón. Necesitaba que ese espacio fuera habitado. Tenían que tener personaje. Yo cacho que yo me hice personaje, entonces tuve que hacer los personajes a ellos también. Tuve que tener cara artistas de cocina son todas estas mujeres casi siempre mujeres y que no es y que no es de lo que se ganan la vida ellas tienen sus trabajos pero simplemente cuando tienen el espacio no sé qué en la cocina empiezan ya yo no soy de cocina yo soy de living pues yo creo que yo funciono exactamente así artistas de cocina porque además es sin grandes pretensiones el tránsito está en que de aquí a la tabla y ahora podemos considerar la casa como el interior de la persona y el tránsito es a la calle. Y la calle es el foyer de la Biblioteca del Congreso Nacional. Porque significa que hay una evolución, que no es quedarse aquí y, el, y, con, y con la contentura de esto.